¡Hola galeones! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Final Fantasy Security Bridge. No sé qué estoy haciendo con mi vida porque es que. Eh voy a explicar. Eh, lo siento para la gente que quería que empiece desde el principio de la serie. Porque estoy jugando desde el, el último, eh, el, el, el juego. O sea, es que, tío. Es, es que ya va a salir por eso. Eh. Quería jugarlo, pero perdona la gente que quería empezar desde el primero hasta este. Ya era el primero y ya terminaré hasta el penúltimo, que será el anterior a este. Bueno, quitemos esto que es súper aburrido. Aquí tenéis Painless Freddy Security Bridge. Eh, ojalá se me ocurriera algo chistoso ahora mismo, pero no, pues, no sé. A ver. Eh, este es in... esto lo de Final Freddy de aquí, y arriba fa... se parece mucho al de Head Walter. O sea... Se parece mucho al que sale Head Walter. Ya, en vez de Head Walter sale Security Bridge. Y ahí está eh, Freddy, ¿no? No he visto el modelo de los animatrónicos en este juego. ¡Ostras tú! ¡Hay un cocodrilo! ¡Hay un cocodrilo, tío! ¡Vaya esa música, eh! Tío, está aquí una estatua de Freddy. No he visto absolutamente casi nada del juego Madre mía tío, que mal ruido de música, quítalo ya Juegar, no va, tío, porque no jugar ninguna? Peligro, este juego contiene susto, me da igual Vale, ahora sí Fazbear Entertainment presenta está Freddy's Security Breach Ay, ahí están todos, está Freddy, es una... está, oye, eh, el si nuevo es como, eh, eh, es... es como una chica esta vez, ¿no? A ver, la verdad que cambia muchas cosas, eh, a ver. se iban a subir al escenario y aquí está que... Montgomery Gator se llama el cocodrilo Roxanne Wolf se llama ese Glamour Chica, es como chica pero Glamour Freddy Fazbear, se llama igual que normal vale ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, esto es lo que está viendo Freddy ahora mismo ¡Peligro! ¡Alerta! ¡Eh! ¡Se ha caído! ¡Se ha tumbado! ¿Qué ha pasado? Como que se ha graciado, no sé Se ha... ¿Cómo decirlo? Que se ha metido un glitch eh, En... En su sistema Eso es una forma científica de decirlo ¡Ostras! Que es, que es científico, señor. Eh, modo seguro. ¿Por qué pones 2 y 3 eh, y 4? No debería ser 0 y 1. Da igual. ¿Onda? ¡Soy Freddy! Estoy experimentando una malfunción. El ciclo de recharge no está completo. ¿Quieres que se hunda? ¿Quién dice eso? Lo hice y abajo ¿Abajo? ¿Dónde? sigo sin verte Está bien, escucha Estaba durmiendo, así que abrí la cabina que tiene en el estómago y el... La cabina que hay en mi estómago Ese espacio está reservado para tratar de cumpleaños grande gran dependencia una playa. zona segura para jugar Salí de Freddy, la E Oh, estaba en el estómago ah, Ahí estás Scan complete. Escaneo pero completado. Qué raro, tu, tu perfil de cliente aparece como desconocido. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No lo sé. Soy uh, I'm Gregory. Gregory. es muy extraño porque estoy en primera persona. I will notify the main office. Bueno, en primera persona está en todos los juegos Lo que digo es que me puedo mover, tío Normalmente el juego no se puede mover Es ella, ella te desconectó No te va a dejar que pidas ayuda hasta que me encuentre ¿Quién? ¿Quién te está buscando? ¿Tu madre? Oigo pasos Mira por la ventana Ah, esa ventana no es la guardia de seguridad. No, no. No, confío en ella. No sé quién es, pero está intentando atraparme. Hay alguna otra forma de que te conmigo que no he cumplido. Toma esto, es un Freddy Password de juguete. Ah, ¿Es, ¿dónde? Es? ¡Ah! ¡Ostras! ¡Un regalo! ¡Es un regalo! Eh, eh. Me está saludando. ¿Qué ha es sido es eso? Te estoy enviando un mensaje codificado. Pestaña sería... Sí, está. Hola, Gregory. Soy yo, Freddy. Te escoltaré a la entrada principal, pero no puedo salir de esta habitación. No deberías de tener problemas. Hay un botón en la pared que abre la puerta a la sala de atrás. Te ayudaré a que puedas llegar hasta él. Vale. Hola, Gregory. Hola, Gregory. Soy yo, Freddy descartaré el enlace principal, pero no puedo salir de... ¡Ah, vale! Que es lo mismo que ha dicho. Vale, vale. Misiones, en ¿eh? Encuentra el botón. ¿Qué botón? A ver. Encuentra el botón. ¿Este botón? Pero... ¿Es esto? Sí, es el único que ve, el botón. Está abierto Bien hecho Gregory Hay un conducto de ventilación abierto en la room. sala de ventilación Tendré que moverte por el sistema de ventilación y liberarme desde fuera oh, vale. Oye, no veo nada Pero el Freddy se ha venido Ostras, ¿que se ha quedado en la habitación? Estación de guardado. Pulsa y mantén pulsado ¿Eh? Para guardar tu proceso Llevará un tiempo, así que ten cuidado. Ah, vale. O sea que aquí, si le dejo pulsado. ¡Eh! Ese es uno de un animatrónico pequeño, como súper pequeño. Está como pasando por las piernas de las personas. Ahí poniendo banderas como si fuera el checkpoint. Eh, sobre escribir tu archivo de guardado más reciente. Yo creo que lo de elige otro espacio de guardado será como de dejarlo aquí para que otra vez que si quiera jugar se pueda meter aquí otra vez, pero no creo. se lo doy así para que se guarde. ¿Esto qué es? A ver. Eh, no veo absolutamente nada. Literalmente. Vale, para saltar... Eh, pulsa barra de espacio para saltar. Mantene... Para, vale, sí, sí. Pulsa barra de espacio para... Vale, vale, así. Bueno, es como en, en unos juegos. Como Magacho. ¡Oh! ¡Oh! te me ve ahí en, a, a mí. En, en... ¡Oh! ¡Lo has hecho venir esta noche! Gracias. Tienes un cabello precioso y tu cola es maravillosa. Sí. Todos está, te estaban mirando, sí. le encanta sí. a todo el mundo. Todos quieren ser como tú. Eres la mejor. Gracias. Soy la mejor. Soy la mejor. Está hablando a él sí mismo. Ah, es esta. Es esta la que está hablando. La que está aquí. A ver. Te, tu público right te está observando ahora. Lo sé. No sé si es porque. Por, se refiere.. Porque como si estoy observando yo y, y ella sabe que estoy aquí. O porque sus fans están viéndole en ese momento. No sé cuál de las dos cosas es. Oye, este, esto no son jugadas, nada, eh No es nada. ¿Qué es ese que ruido? ¿Esto es Ah, por aquí. A ver. ¿Es esto? ¿No hace sé tanto ruido o qué? Estoy escuchando una guitarra. La chica, yo vi antes chica con... Con... Una guitarra. La estoy escuchando aquí cerca. En serio, lo veo todo oscuro. Y no veo... Sur... A ver, aquí hay luz. Ojalá tuviera una linterna. Espera, pero... De verdad, no veo casi nada, vale. Y eh, no sé si es bueno este sitio o no. Vale, por aquí no hay nada. Es para aquí. Eh, pero si estoy volviendo, ¿no? Me estoy guiando que no veas aquí. La verdad es que me estoy guiando más que Lionzo en sus líos. Por aquí. Y escucho como golpes Y no me gustan nada No me, no me hacen gracia ni Nada de gracia ¿eh? Espera, suena una voz Suena como mmm", O sea, como enojándose Como si ¿eh? o sea, Pero soy un niño Porque, o sea, soy un niño que sabía Que se llamaba Gregory Porque lo sabía O sea, de, o sea decía su nombre Por eso lo... En el principio, por eso lo sabía Acabo de volver Al principio Al principio ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? No puedo llegar A ver, ¿hasta dónde es? está esa? Ahora tengo que ir por aquí Sí, esto ya me lo sé ¿Puedo correr? ¡Oh! ¡Puedo correr! Ah, pero hay una barra y si supera el límite, creo que es que si supera el límite... ¿Es por aquí o por aquí? Ah, no, por aquí no hay nada. A ver... ¿Lo ves? Es verdad, tenía razón. Es como que si supera el límite ya, es como que te cansas, porque eso pasa en varios juegos también. Ahí está, creo que es la chica, porque yo vi que era la última, la única que lleva... Ah, mira, la Lo sabía, era la mejor chica aquí tocando la guitarra, eléctrica, ¿no? Voy rápido... Porque me lo quiero pasar rápido. Sí. Y la veo mejor, a ver. Por aquí, sí, es por aquí. ¡He ¡Oh, salido, he salido! ¡Vámonos! comunicador. Señoras y señores, eh, gracias por su visita. Esperamos que hayan disfrutado del espectáculo. Espera. Y Freddy y la banda están eh, bastante cansados, pero volverán la semana que, que viene. Tras unos días de eh, mantenimiento por lo ganado. Por favor, fíjense a la entrada del edificio donde les regalaremos una gafas de juguetes. Ah, vale. Espera, ¿de qué estaba hablando? No tengo ni idea. Eh, a ver. Bro, tío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Lo siento, no trógrafos. Eh, Monty necesita eh, estar de, con descanso para el siguiente show. No he estado aquí antes, chica. Sí. Ah, no, es de aquí. Aquí está. Vale, pues a dónde tengo que ir. A ver, ¿esto, ¿esto quién es? Yo, ¿Quiénes son estos ahora? ¿Cómo de nivel 10? Pero hay un montón de cosas que quieren entrar y no me dejan. A ver, por aquí. Está manchado. Recuerden el pase de nivel 5. Pues nada. Ahí está, Modigo Gator ¡Ah, no! ¡Rotson! <risa> ¡Madre mía! Pero ¿cómo, cómo se me olvidan los nombres, ¿eh? rotson Wolf. Era. A ver. Nada, de nivel 5 también. Puedo. Es con el de nivel 5 ¡Ah, mira! Aquí está Freddy también. A ver, ¿puedo entrar? A ver, ¿puedo entrar en ese? No se abre. ¿Eh? Vas a necesitar un fotopase para abrir la puerta, perdona. Pensaba que ya lo tenías. Bueno, tiene que haber uno en el mostrador de alguna tienda. ¿Y cómo es? Libera a Freddy. Encuentra un fotopase de Freddy. Ah, vale, vale. Eh, bueno. Estos son los originales Bonnie Chica Freddy En unas fotos Como de un museo What? ¿Está abierto solo? ¿O soy yo? O sea, estoy en una tienda ¡Eh! ¡Un regalo! Un gratis fotopase Un fotopase gratis ¡Bien, bien! Eso es para lo de Freddy, ¿no? Eso es para... Vale, creo que será esto, ¿no? Sí ¡Ah, vale, sí! ¡Buen trabajo! Ahora ven y sácame de aquí Sí, usa el fotopase Es este Es este El que acabo de coger engancharme Bien Venga, voy a ir Aquí está Superstar Gracias. Sé cómo sacarte de aquí. Eh, eh, vuelve <tose> a subirte al camino. Todavía hay tiempo. Pero debemos darnos prisa. Si me se descubren, seguramente me devolverá a, mi, me a mi, mi, me mi habitación. Te descontaré A la salida principal a través de los túneles de. Vale, pero será mejor que tengas cuida por ahí. No quiero que me desplacen ni me desenvolvemos. Vale. Eh. Suena muy mal mientras lo dice en los del juego y yo. Pero es que estaba diciendo, traduciendo. ¡Ah, ¡Oh, mira! ¡Ostras, tú! Que me puedo esconder y puedo puedo manejar a Freddy. ¡Ostras, pues por, por una vez, en un Final Freddy, uno de los animatrónicos son buenos. Es el único. O sea, todos son, no son los malos, pero es el único. Aunque puede ser que en algún otro, ¿no? no eh, puede ser que... Eh, ¿Qué es esto? Eh, nada, pero no creo que sea nada Mira, A ver eh, ¿Cómo me salgo? ¡No me deja salirme! ¡No me deja salirme! ¡No! ¡No, no me deja! eh Aquí sale como una foto de Freddy A ver, ¿qué es esto? Como un... Un... stage O sea, un... Se como... Ah, se ha preso Qué bien. ¿Puedo, hacer, ¿puedo, ¿puedo salirme ya? ¿What? ¿What? ¿Habéis visto eso? Me acabo de caer. Me acabo de caer de la. No. Me queda atascado. Me quedo atascado. Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda. No puedo, no puedo salir. No me deja saltar, no me deja saltar. Ya, empeza... ya empezamos y. Y mira, ya tengo un bug. Ya había? De verdad. Vale, ya estoy aquí otra vez. Y quiero ver una cosa que había visto: que es que eh, había regalos que se podían abrir. Se po ¡Ostras, lo sabía! Se puede abrir esto. ¿Pero lo tengo? A ver. No, no, no, no se ve aquí. Se supone que ha ah, sido sí, un inventario. Ah, esta es foto para seguir en el regalo. El Fast Watch, ah, no he conseguido nada. ¿Nada? ¿Nada? A ver. ¿Qué? Esto es nuevo, esto es nuevo, no estaba antes. Ah, que, que una hoja, lo que había. Cada cliente hemos pagado para el paquete de fiesta Mega Deluxe de Glam Freddy, de Glam Rock Freddy y Freddy. Se ha roto en cuanto se ha subido al escenario Hemos pagado para que vengan a nuestra mesa Y nos cante feliz cumpleaños Se supone que iba a darle a mi hija su tarta Habían arruinado su día especial La verdad es que por eso nunca tienes que ir a este tipo de sitios No, hay, eh, no importa si los animatrónicos se vuelven malos Lo que importa es esas cosas que arruinan tu cumpleaños Eso es lo que importa Misión colpetada, el nuevo misión, sal de ahí Vale, estímulo, entrada, pizza, place Ostras, pero eh, Freddy tiene batería O sea, que se puede gastar Vale, estábamos aquí Nos fuimos, se eh, vino oh. Una cosa extraña Quiero ver qué es Realmente, Es que quiero ver qué es ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! He visto como algo Como, eh, como yendo por las paredes ¿Por qué no puede ir Mongo Medigator por aquí? Mira, hay un robot ahí eh, lavando. Hola, pequeños. Si estás no ahí está abajo. Di algo. Está, está, está, aquí, está abajo. aquí abajo. Tenemos no que no volver. Worry, no te preocupes, Gregory. Aunque nos no descubran, estás a salvo conmigo. Ella nunca sospechará que vamos juntos. Aunque deberíamos hacer lo posible por evitarlas. Si me envía de vuelta a mi habitación, nunca llegaremos al vestíbulo antes de medianoche. Ah, claro, pero tenemos que hacerlo entonces rápido, ¿no? Vale, ya no se me ha bugueado. Estoy aquí. Vale. Eh, noto que estás roto. Estoy bien. No, siento que algo va mal. Te llevaré a la sesión de primer auxilio. No, no hay tiempo, estoy bien. No, no estoy moviendo, eh. Lo estamos moviendo solo. Estamos moviendo solo estación de primer auxilio. Vale, entro. ¡Eh! ¡Eh, es la, la seguridad! Freddy, Vanessa. Daddy, se supone que estaba encerrado. Ante oh, Vanessa. I, no sé cómo he llegado aquí. Esta noche la has lidiado bien, ¿sabes? Tus sistemas han fallado y has arruinado el programa. Ahora el Departamento de Mantenimiento de Piezas delimitará la energía. Dicen que es una medida de seguridad, otra cosa. Lo siento mucho. Vale, mira, faltan 15 minutos para cerrar y hay un niño dando vueltas por el backstage. Si ves algo, avísame de inmediato. Ya he avisado a los demás, ahora vuelve a tu habitación. Salir Te dije que iba conmigo. por No ha dicho nada Te mantendré a salvo Déjanos ir Vale, tenemos que irnos ahora A tiempo antes de que se haga a las 12 de la noche Porque dice que es como que lo cierran Y no podremos escapar A ver ¿Dónde estamos? Y ahora estamos abajo del pizza press Estos túneles de servicio conectan Todas las atracciones We can go anywhere in the Podemos ir a cualquier... Correcto, el Favreverplast, el, el, el Montiglop el el y el RoxyWare el... el... Son accesibles a los, a los staff bots. Los, los clientes no pueden ir, ir allí abajo el... la tuya es una situación especial Es como se dice, la verdad En esto Batería baja ¡Oh no! ¡Se está acabando la batería! No, Freddy sin batería. A Freddy se le a la batería. No podrá ayudar hasta que comience la siguiente hora. No, no, tío, no. Terrible, Lo siento muchísimo. Sorry, eh, el ciclo el de recarga no se había completado, completado todavía. Cuanto te encontré. Tendrás que seguir you sin mí. I will guide you on your fast watch In case you get into any trouble I don't know if I can do this alone Pues nada, no podremos No podremos seguir Tenemos que seguir sin Freddy F Eh, aquí puedo hacer un checkpoint Tenemos que estar hasta las 1 de la mañana Eh Eh Espera, pero sí. A ver. Sí. Vale, guardar. Sí. Vale. ¿Es chico? ¡Ostras, es chica! ¿Qué estoy comiendo? ¿Son basura? ¡Qué asco! Has ido para israel Pulsa E para derribar objetos y salir de los bots. No dejen que te descubra. Espera. No había visto antes. Eh, justo en la mesa esta. Pero había ir agachado porque no quiero que... ¡Esto! ¡Esto! ¡Oh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Oh! Mira, justo ahora me dice lo de ir como agachado. Sigilo, es como la de se pulsa. Eh, eso para agacharte. Si te agachas, los bots lo tendrán más difícil para encontrarte. Un cotón azul significa que no eres visible, por eso eh, se ponía en azul eso, vale. Un en amarillo significa que con vos te está buscando en estos momentos. Vale. Eso es una cosa amarilla. Pero, a un en cuanturno rojo significa que te han encontrado. Eso ya es súper malo. Malísimo. Vale, pues voy a ir todo el rato en sigilo hasta que llegue a... Este es, es una estar el... sringida, ¿no? ¿eh? Sea, está ahí chica, pero no sabe que estoy ahí. curso. Vamos, vamos, he llegó, he llegó. Cierra, vale, y ahora cierra. Bien. pintar más resistencia. Ah, esto es lo de correr, sí, que te puedes cansar también y que puedes correr. Sí. De que si corres demasiado puedes cansarte. Y también sabes de que puedes correr. Vale. No creo que pasen cosas muy malas aquí. Por si acaso voy a ir eh, así, porque no sé, me puede aparecer uno en cualquier momento. Y acabo de ver a chica en nada, o sea, realmente. Ya le dice un FEB a otro FEB. Febe. Comedia. ¿Yo he vuelto al mismo sitio? Me parece que sí. Oh, no, es que no sé, me estoy guiando. Eh, vale. Voy todo el rato así por para saber. Para porque si se pone rojo, sabré si vienen viene algunos. Espera, espera. Eh, eh, por favor, di. es que no sé, a lo mejor aparece uno y me mata. ¡Oh! ¡Qué suerte! No me lo puedo creer! No me lo puedo creer! Va a aparecer uno, va a aparecer uno sí o sí, va a aparecer uno y es por el punto este que hay allí, eh, este, esto checkpoint porque es que es, es seguro y es para que si, por si muere porque seguro que aquí va a haber eh, un uno que me va a perseguir pero no sé, me da miedo esto. No ¡Oh! sabía, no sabía, es Monty, es Monty. ¡Eh, eh! Corre, ese es el cocodrilo. No, no, no, no, no, no, es el cojo de hilo, es el cojo de hilo Corre, corre, corre Corre, me está persiguiendo los tres Me están persiguiendo los tres Me están persiguiendo los tres, corre ¡Oh! oh bien hecho! Bien hecho, Gregory, has es encontrado una oficina de seguridad, aunque no debería pasarte nada. Las puertas están diseñadas para mantener a nuestro personal de seguridad altamente cualificado a salvo de caso de emergencia. Siempre que en Panamérica será y así mientras quede energía. O sea, es como... Freddy, no, no, la energía está al 15%. Están golpeando la puerta. ¿Cómo voy a salir de aquí? No tengo ni idea. Debías de ver una interfaz en el panel de seguridad Aguanta ahí mientras lo hago accesible Ya está, ya puedes activar el protocolo de seguridad Ah, vale Salta y conéctate al sistema de seguridad Hay que darle a esto Oh, lo he hecho Tu password está ahora conectado a al eh, sistema de cámaras de seguridad A ver Password, vale eh, cámaras! Estos son los cuadros que ves en mi mapa, son cámaras de seguridad que están acercadas Cuando se eh, detecta el movimiento, verás su si tono, la letra roja, cambia de, de una cámara a otra para... Una, a ver, vale. Vale, aquí hay un checkpoint, lo voy a usar. Y voy a correr antes de que venga Montgomery Gator, y por cuando... Hay que a ver la energía, se va a abrir todo sí, y va a venir... ¡Ah, que me puede esconder! ¡Ostras! Yo, ¿sabrudo? Pero creo que si me ven que me escondo, creo que no voy a poder. ¿Es por aquí o puede? Escucha algo. Escucha a alguien. Pero espera, voy a ver las cámaras. ¡Ah, ¡Sí, es chica, es chica! Esta chica, eh, vale, está lejos. Vale, está comiendo basura otra vez. Vale y justamente al lado Creo que puedo Bien, bien, puedo No sé No, no, al final no estaba al lado Es que me he asustado, tío No sé cómo, cómo controlar esto No sé muy bien cómo controlar He salido con un de gueto. ¿Dónde estoy yo? Ah, vale, está estoy justo al lado de esta cámara. O sea, estoy. como abajo? ¿Sí abajo? Voy a intentar buscar una cámara. Vamos, no, ¿Qué? eh, eh, ¡No! eh, ¡No, eh, la salida! la salida. ¡No! ¡No! No, no, eh, ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? lástima, Gregory. Has perdido tu oportunidad, pero todavía no hay esperanza. Podría escapar cuando las puertas de seguridad vuelvan a abrirse a las 6. Eh, hasta entonces, sigue moviéndote. E intenta no llamar a la atención. Y si hay otra salida, te ayudaré a encontrarla. Te lo prometo. Pues nada, me queda atrapado. ¿Qué has? Bueno, pues por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy, porque parece que eh, estamos muy épicos, ¿eh? eh esto eh, ya, eh, o sea, ya es súper épico, o sea, este juego me gusta mucho, ¿eh? Sí, pero ya lo que buscaré. Que no otro, eh en otro día. ¡Ey, tío! ¿cómo, eh, ¿Cómo limpias esto, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah, ¡Oh, chica! ¿Pero qué? chica pero qué cómo sale es el propósito? No si hace nada No estaba allí. Espera, ya que vamos a acabar. No, no, no, no. No, pero si no ha hecho. No, no, no, no, no, no, Todavía no he puesto para. Tengo que escapar. Tengo que escapar. ¡No! Buen jamsker, y también. Dime, por favor, que he hecho... Eh... Acabo de conseguir un logro, pero no me importa, tío. Dime, por favor, que lo he hecho. No. No me digas que esto... No. ¡Ah, vale! ¡Menos mal! ¡Uf! ¡Menos mal! Hay un checkpoint aquí. Pero voy a poner uno ahí. Y no voy a confiar en nada... Nunca más... En eso, tío. O sea, es como que no te mata, sí, eso es bueno. Pero es que avisa a uno de animatrónicos de que estoy ahí, tío. En vaya malvades. Vaya malvades. Vale, lo guardo y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like. Dale a like. Y suscribiros. Eso, suscribiros. Suscribiros. Venga, venga, apretar el botón de suscribirte. Que tienes tiempo de sobra. Y. Suscribiros, darle a like, ya lo he dicho. Así que lo repito para que lo deis ahora mismo. Adiós.